Estoy comunicando desde la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, para continuar con nuestros conversatorios sobre lo que le preocupa a la gente. Estamos en la serie 2021, que es la enseñanza de posgrado en la pandemia, y hoy tenemos como invitados a dos integrantes del equipo pedagógico que acompañan a la doctora Marcela Luchese. El equipo pedagógico funciona en la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud. Gracias, Delia Chaluf, por la participación. Delia es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Ha realizado estudios de gestión institucional y Tecnologías Digitales. También es asesora de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y es integrante del equipo pedagógico. Gracias, Mónica Berlesieri. Mónica es profesora eh, y licenciada en Ciencias de la Educación y lleva adelante cátedras en la Universidad Católica de Córdoba ...y en la Universidad Nacional de Villa María... ...y también es integrante del equipo pedagógico... ...de la Secretaría de Graduados. Y está la doctora Marcela Luchese... ...con quien hemos filmado los seis conversatorios previos... ...la interdisciplina en el abordaje de la enseñanza... ...las actitudes y comportamiento a la luz de la actualización los docentes y un rol eficiente, las vivencias en las filmaciones y los actos docentes, la enseñanza universitaria en la pandemia y las resignificaciones ante nuevas realidades. Bueno, si ustedes están de acuerdo, empezamos y yo disparo la primera pregunta o el primer tema para motivar a la conversación Delia ¿Cuál fue tu experiencia en este paso forzado a la virtualidad? Bueno ¿Cómo están? Buenas tardes Me parece que la, la virtualidad nos corrió desde un lugar en el cual no teníamos como muy eh, previsto usualmente, en el cual el, el uso de las herramientas digitales era una opción didáctica con la necesidad de aislamiento preventivo y sanitario, se convirtió realmente en el medio imprescindible para poder establecer contacto con el otro y poder enseñar, comunicar y fortalecer los lazos desde distintos lugares. En realidad, el paso forzado se sintió como un símbolo en nuestros modos habituales de vida, una situación inesperada, y yo creo que todavía estamos en proceso de pasaje, porque en realidad eh, a esa irrupción inicial, hoy quienes transitan ámbitos académicos tienen un cúmulo de experiencias aprendidas, un cúmulo de experiencias vividas sobre aquello que funciona, aquello que no, aquello que ha resultado, aquello que permite la verdadera comunicación o aquello que simplemente permite... La transmisión de información. En tu caso, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En la misma línea de Delia, ¿no? Realmente fue una irrupción en, en nuestras aulas y llegó atravesada por una situación realmente de pandemia, ¿no? Donde las personas no solo tuvimos que implementar la tecnología que le veníamos usando como un recurso anexo a algunas clases que no era prioritaria, Pasó a ser de repente la virtualidad el único medio de comunicación que teníamos, el único medio para enseñar y aprender, y en un contexto en el que atravesaba la enfermedad, el dolor, los miedos, la incertidumbre, ¿no? O sea, sin duda esta eh, nueva normalidad puso en juego lo, lo imprevisible, lo inédito, y ante eso tuvimos que reaccionar, ¿no? Yo les cuento que empezar hablándole a una pantalla me provocaba una tremenda inseguridad eh, porque me faltaban los gestos y el lenguaje eh, no verbal de los alumnos en esa devolución donde uno se da cuenta si entienden o, o no. Eh, así que permanentemente me lo pasaba preguntando, ¿me escuchan? Eh, y pidiendo señales de, de, de estar presente porque incluso gran parte de los alumnos, al tener la cámara apagada, uno no los estaba viendo como nos estamos viendo permanentemente nosotros. Marcela, ¿qué agregarías? Eh, la dimensión del, del tiempo y del espacio. Eh, los lugares para dar clases ya no eran los mismos. Así como estaba la pantalla, estaban otros espacios. Compartidos a veces con otros, entonces eso también generaba un contexto distinto para la clase. Y los tiempos también, porque los tiempos le dieron una impronta eh, diferente en esto, de pensar, ¿cuánto podemos estar hasta este nuevo formato? Conversando sobre algunos términos que, que vienen saliendo en esta charla, a mí me parecen sumamente poderosos, no solo para pensar lo que hemos atravesado, sino para lo que deben Tiempo y espacio, dice Pia, son funciones infralógicas. Es decir, no le podemos permitir como experiencia individual ordenar, sumar, restar y actuar, sino que son experiencias del orden de los subjetivos. Y en esto que dice Marcela, la nueva realidad rompe con nuestros modos previsibles de hacer. Tiene justificativo bueno, en esta cuestión del orden de lo emocional que resulta complejo seguir manejando. Entonces, como decía usted, como decía Mónica, aparece la cuestión de lo imprevisible. Y realmente yo lo vivo como una fortaleza, porque, quiera que no, los paradigmas prepandemia nosotros sosteníamos, dimos una buena clase, preparamos buenos materiales, pero estos resultados. Ahora asumimos la imprevisibilidad como algo inherente a la relación enseñanza-aprendizas, ese malestar, que uno vive como docente sea sacarnos del lugar de la comodidad que solíamos tener pienso en esas cuestiones, me parecen fortales. Pero de todas maneras me parece que uno va aprendiendo a reconocer la satisfacción aún en la virtualidad, ¿no? Sin duda, eh, a medida que, que los propios estudiantes van dando muestra de decir qué bueno esto que, que hicimos, eh, esto que pudo compartir porque a la vez la virtualidad no solo hace un espacio de videollamada, ¿no? Tiene ese ese espacio asincrónico que nos permite eh, ordenarles y llevar adelante una clase con distintas actividades, con una guía de lectura, con eh, videos que pueden interactuar en este en este recorrido, y entonces a lo mejor lo que antes hacíamos en un, en un tiempo de dos horas, hoy lo hacemos en, en, al, en una clase sincrónica de 40 minutos recopilando un recorrido que han hecho este, a sus tiempos, tiempos este, eh, también eh, hogareños, ¿no? porque se, se, también se cruzó el espacio eh, de la casa, del hogar, no eh, a veces uno está dando clase y pasa por atrás un hijo, pasa por atrás un padre, no entonces digo, de repente eh, se cruzaron factores este, sí que no estaban vigentes en una clase eh, antes de la pandemia. Incluso... Me parece que lo que Mónica está planteando eh, para los alumnos humaniza la figura, porque me parece que le da cierta flexibilidad, ¿no? Sí, Marcela. Eh, sí, pensaba eh, recién esto de lo que ustedes en algún momento también dijeron, y remitiendo al espacio, como en un espacio uno circula como docente, está más fuerte el proceso de, de exposición, y cómo también en este nuevo formato aparece bastante el conversatorio, mucho más como práctica que la exposición, que eso también es como una... Eh, fortalecen este proceso, como eh, la, la cuestión de estrategia más, el, más orientada al, al conversatorio. Yo pensé bastante sobre eso en relación a las clases, cómo tendrían que ser, y si ese formato por ahí que uno dice, exposición dialogada, bueno, ¿cuánto de eso y cuánto de conversatorio uno eh, incorpora en, el, en las clases? Yo no sé qué les habrá pasado a ustedes, pero en el ciclo clínico... La mayor parte de nuestros alumnos no se animan a hablar. Entonces se expresan a través del chat. Entonces hemos tenido que eh, improvisar que haya un docente que lee los chats e interviene eh, a, a aportándole al expositor la respuesta a la pregunta que ha hecho. Son muy pocos los, los alumnos que eh, abren su micrófono y, y verbalizan su respuesta. ¿En la experiencia de usted esto ocurre también o cómo se manejan? Acontece y ahí no solo entra a tejer el estilo personal del docente, sino algo que también le imprime sello al tipo de comunicación que uno puede lograr y que tiene que ver con la lógica del contenido, ¿no? Eh, aquello que circula por la clase verbal o sostenida en una presentación de fondo a modo de pizarra requiere una naturaleza de respuesta que está contextualizada por el, aquello que uno enseña. No, yo he, he visto muchas clases de matemática y física donde los profes están muy ansiosos por obtener respuesta, porque la verdad que la respuesta corporal no está presente por uh -huh. los medios virtuales como está en el aula, y resulta ser que para poder resolver un interrogante que nace en una situación problemática, hay todo un proceso también que, que esperar, ¿no? <ríe> a mí me parece que esto eh, podría ser un aspecto a reconsiderar en el uso de las TIC espacios áulicos como el estilo personal docente la naturaleza de la carrera y la naturaleza del contenido requieren formas mm. específicas formas que estemos en sincronía de trabajar lo que también me parece que es interesante porque yo cuando no estoy con otro colega que me ayuda le requiero la ayuda a uno de los alumnos que están presentes mm. y se integra muchísimo leyendo los chats de sus compañeros. Entonces se lee el nombre del, del alumno y lo que el alumno dice. A veces también es bueno incorporar, que es lo que he hecho también en algunas de mis clases, el recurso de que previamente complete en un Padlet, un foro y eh, compartir en pantalla ese foro y entonces ahí el, el, el estudiante se anima a reformular o a contar lo que él expresó en ese foro, en ese padre, en ese mural, ¿no? Entonces, eh, darles pequeñas ayudas y pistas para que este, haberlo pensado antes facilita la participación en ese eh. momento.